Hola pobres Les puse afuera las notas de su prueba Para que todos vean lo pobres que son Ah, y eso me recuerda Filomeno, ven para acá Sí, di lo tuyo, así me haces el día Ay, Soy un estúpido pobre Te faltó algo No lo diré, hazlo y no te suspendo Ay, de mierda Suspendido por decir groserías Toma tus cosas y vete de aquí Ay, cómo me gusta mi trabajo Hoy presentamos, su fuga interna. ¿Qué pasa con Filomeno que estudia economía y es pobre? Digo, bro, solo debes echar un vistazo a tus notas y listo. Ser pobre no funciona de esa forma, Ruby. Mm, tal vez tengas razón. ¿Ahora qué hacemos, eh? Ni idea, estoy aburrido. Me enteré que hoy es el día de la hamburguesa y las están regalando al Mr. King para celebrar. ¿Podríamos escaparnos de ir? ¿Qué dicen? ¿Su fuga interna? Sí, creo que valdría la pena. Sí, yo estoy hambriento. Me comería un camión de hamburguesas. O a ustedes. No sé, creo que nos ganaremos una gran sanción. Claro que vale la pena, nos toca matemáticas a la siguiente hora. ¿Matemáticas? Salgamos a este feo lugar cuanto antes. Esperemos a que acabe el recreo y nos vamos. ¿Posterior? una hay moros en la costa, pero qué wea lo que estoy viendo. Qué importa, pegamos estará abierta. ¡Qué conveniente! No sé si sea seguro pasar por aquí. Mejor regresemos, este lugar se ve peligroso. ¡Me da mal La puerta ya no está. ¿Cómo que ya no está? No lo sé, desapareció. No hay de otra, debemos seguir derecho y ver qué hay más allá. Algunos centímetros más tarde. Grandioso, un mapa que tenemos que memorizar. Detesto ese juego. Bueno, pues es tu problema. Lo vamos a memorizar, te gusta o no. Eso está por verse. No, papá, eso es hacer trampa. Ustedes son muy tontos. Ni siquiera pudimos memorizarlo. Como sea, no creo que haya nada malo más allá. El asesinato es un delito. Cuando lleguemos al Mr. King, ¿qué hamburguesa pedirán? Yo pediré la Abby King. Yo el quinto de oro con queso. Yo probaré la hamburguesa vegetariana. ¿De qué estarán hechas? ¿Llevará carne de vegetarianos? ¿O exactamente a qué se refieren con carne vegetariana? ¿Sabes de qué están hechas? De taseros de tontos como tú. ¿Se han puesto a pensar que según esa lógica todas las hamburguesas son vegetarianas? Digo, las vacas lo único que comen son hierbas, y las hacen con ellas. Yo estoy casi se segura de que todos fumaremos parte de la primera hamburguesa hecha con carne humana en el mundo. Yo sugiero que vayamos por parejas, eh... Me voy con Dacia. Yo me llevo a Rudy. ¿Por qué dejas solo a una dama como yo? Pues, igualdad de género, ¿no? Debiste elegir rápido. ¡Ah, tengo un pésimo gusto para los amigos! Mi instinto me dice que este lugar está lleno de trampas Ah, um, sí, ¿acaso no he visto los trampos? Sí, mi instinto nunca falla, aunque no sabía que tener razón doliera tanto, sobre todo en la parte de la cara Mira eso, Rudy, caramelos ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ah, ah, ah, ah, Estúpidos cretinos Bueno, no creo que sea tan malo. Ah. Si estás leyendo esta nota, lo siento. Supongo que estás en la misma situación que yo, trataste de escapar de la escuela y llegaste a este lugar, la entrada por donde viniste ya no está y hay cuatro caminos frente a ti, y creo que también habrás notado el cartel en la pared que dice solo hay un camino seguro. Sí, todo muy creepy, he leído en el mapa que esta zona aparece muy de vez en cuando, prometí al mapa que si tiene una salida, pero parece que cada arma de esta zona no ha logrado salir. Decía que cualquier dirección que tomes podría llevarte a callejones sin salida, caminos infinitos, algún lugar con cosas peligrosas o cualquier otra cosa. En el mapa salía con énfasis y letras grandes, ten cuidado, podría haber cualquier tipo de cosas en alguno de sus caminos, avanza con precaución. Yo solo soy un estudiante que quería escapar de la clase de educación ciudadana, no creo salir con vida, pero quiero que alguien lo haga. Tú también quieres escapar así que yo te ayudaré. Todavía tengo mi libreta y mi lápiz. Lo que haré es anotar en qué dirección fui y dejaré la libreta. Si sobrevivo, regresaré, tomaré la libreta, dejaré otra nota y continuaré investigando. Si no lo hago, espero que el siguiente continúe de la misma forma. Eventualmente, si seguimos dejando estas notas, alguien encontrará la salida y tendrá más chances de hacerlo. Me llamo Chris. En esta ocasión fue la izquierda. que nunca volvió.